Soy Dairon Cárdenas, investigador del Instituto Sinchi, coordinador del Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales y director del herbario Mazónico Colombiano. En este momento les presentaré el libro rojo de plantas de Colombia, volumen 7, el hechos arborescentes. Es un trabajo conjunto entre Wilson Rodríguez, Néstor García, Sonia Súa, Marcos Lechner y Fernando Giraldo.